Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y en este vídeo quiero hablar sobre organización para crear contenido. Es cierto que tenemos que crear mucho contenido para nuestras redes sociales. Estamos presentes en varias redes y crear contenido específico para cada red a veces se torna un problema. Por eso en este vídeo te voy a contar cómo me organizo yo para llegar con todo para crear distintos contenidos para mis redes sociales. Este vídeo es el vídeo que hago siempre a fin de mes respondiendo a una de las dudas de mis seguidores y en este caso he elegido esta pregunta, organización para crear contenidos y llegar a todo sin estrés. Espero que te guste y ya sabes tú también me puedes dejar tu comentario con la temática que te interesa que yo responda en estos vídeos que siempre haré a fin de mes. Antes de empezar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Todas las semanas subo nuevos vídeos hablando sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y emprendimiento. No quiero que te los pierdas así que ya sabes suscríbete y además si presionas en el botón de la campanita te llegará un aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Ahora sí, dicho esto podemos empezar con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero hablar sobre organización para crear contenidos. Es la pregunta que me ha hecho una de mis seguidoras que me ha comentado que se siente desbordada a la hora de tener que crear tanto contenido para todas las redes sociales en las que está presente, además teniendo en cuenta que, por ejemplo, dentro de Instagram tenemos que crear Contenidos para el feed de Instagram, para las historias, para IGTV, si estamos trabajando el canal, también para historias de mejores amigos, si también estamos utilizando esta opción. Es decir, una sola red social implica crear distintos tipos de contenido, además tratar de buscar varios formatos, no solo publicar en nuestro feed imágenes o imágenes de banco, sino también producir nuestras propias imágenes, hacer vídeos, hacer carruseles, crear todo el contenido de los copies, buscar los hashtags, es mucha, mucha tarea. YouTube también tiene su gran cantidad de demanda de tiempo para crear contenido. Hay que crear los vídeos, hay que editarlos, hay que subirlos, hay que crear eh, toda la, la descripción, optimizarlos. Son muchas, muchas cosas y si a esto le seguimos sumando que evidentemente estamos presentes en más de una red social y que no podemos preocupar nuestros negocios para solamente centrarnos en las redes sociales, sino que las redes tienen que ser un complemento. Entonces, ¿cómo organizarnos para llegar a todo y poder crear contenidos diferentes? Porque no podemos duplicar los contenidos porque cada red social tiene a su tipo de eh, público, su audiencia y es importante que tengamos distintos contenidos. ¿Cómo hacer? En este vídeo lo que te quiero contar es cómo yo me organizo para crear mi contenido. Evidentemente esto es lo que a mí me funciona y es el método que yo eh, he tomado como método final luego de ir probando distintas cosas y te las voy a contar porque evidentemente a mí me puede funcionar algo y a ti te puede funcionar otra cosa distinta. En primer lugar lo que quiero decirte es que es importante... Eh, el tema de la tomar conciencia para ser constante en la creación de contenidos. Saber que esto es una responsabilidad y asumirlo como tal. Me, te, me dirás, ¿qué tiene que ver esto con organizarte? Pues que no es posible organizarse para crear contenido y finalmente hacerlo si no trabajamos en esta mentalidad. Tú puedes abrir tu agenda y decir, tengo que... Generar este contenido y este y este para tal red social, para tal otro y para tal otro. Pero si realmente no tienes esta mentalidad, esta responsabilidad y no tomas el compromiso de crear contenido como algo serio y algo importante para tu negocio, te aseguro que no lo harás. Por más que esté ahí en tu, en tu agenda, no lo harás. Por lo tanto lo primero que hay que trabajar y es lo que a mí más me ha costado y creo que es lo más importante es precisamente trabajar en eh, la responsabilidad para ser constantes y para asumir que esto es una parte importante queremos vender a través de las redes sociales ese es nuestro objetivo por eso estamos aquí estamos para ofrecer nuestros productos y nuestros servicios por lo tanto, crear contenido es el nexo entre nuestra audiencia y cerrar esas ventas, aportarles valor, ver eh, que ellos nos vean como referentes, que puedan ver lo que hacemos, que puedan valorar nuestro contenido, que puedan nutrirse de ello. Así que lo primero que te quiero recomendar es eso, trabajar esta mentalidad y esta responsabilidad. Entender que crear contenido es una responsabilidad más de nuestro negocio, así como lo es declarar el IVA, hacer el IRPF, facturar a nuestros clientes, cumplir con el servicio o crear el, el producto o vender el producto o hacérselo llegar a nuestro cliente. Bueno, crear contenido es exactamente lo mismo. Te lo tienes que tomar con el mismo nivel de compromiso. Entonces, una vez que trabajamos en esta mentalidad de creadores de contenido en esta mentalidad de organización y tomamos la creación de contenido como una responsabilidad y le damos la importancia que tiene para nuestro negocio, el siguiente paso ya es el de encontrar el método. Y para mí esto es eh, lo más sencillo. Lo, cuando tú ya entiendes que eh, crear contenido es una obligación o, bueno, una responsabilidad que te has comprometido con tu audiencia y que estás ahí para aportar valor, ya empiezas a buscar qué forma te funciona. Te digo las opciones que yo he probado. La primera opción que yo había probado era la de a fin de mes decir, bueno, yo esta última semana me voy a dedicar a crear todo mi calendario de, de contenidos y lo voy a redactar todo, todo, todo y ya eh, a mitad de mes me pongo a trabajar en el del siguiente mes. Es decir, ahora que estamos a fin de octubre yo ya tendría que tener eh, todo el calendario de fin de septiembre, perdón, estamos a fin de septiembre, tengo que tener todo eh, octubre y en un día decir bueno hoy me siento y cuatro horas se lo dedico a hacer esto bueno pues este método no me ha servido no ha sido posible porque la realidad es que yo no estoy solamente trabajando en mi marca también estoy atendiendo a mis clientes por lo tanto reservar y bloquear cuatro horas seguidas o tres o las que sean para crear contenido Realmente no era posible porque sonaba el teléfono, porque un cliente tenía una urgencia, porque el día que pensaba hacerlo me llamaban para una reunión, porque eh, lo que fuese se, se, bueno, se complicaba, la, la situación se complicaba el día y finalmente yo no podía crear el contenido. Por lo tanto, lo que he hecho, y esto es lo que sí me funciona, es bloquear una hora diaria de todo el mes para creación de contenidos. Entonces, ¿qué hago? Esa hora al mes es menos tiempo, evidentemente, cada día, pero al final del mes sí que es más tiempo. Tengo más tiempo para pensar. No pasa nada. Hay días que estoy toda la hora mirando eh, contenidos, ideas y finalmente digo, bueno, ha pasado la hora y yo no he hecho nada. Pero es mentira, porque lo que he estado haciendo es inspirándome, buscando ideas y al otro día ya con todo lo que he leído puedo armar un calendario de contenidos o al menos el de una semana. Puedo decir, bueno, esta semana voy a hablar de esto que leí ayer y me gustó y le he dado una vuelta porque luego lo cierto es que tú en el momento miras, te inspiras y luego dices ah, yo vi algo sobre, eh, vamos a decir, copywriting. Entonces yo podría explicar tal cosa y tal otra combinando aquello que aprendí, más lo que yo sé, más mi experiencia y entonces de ahí sale la creación de un nuevo contenido para tus redes sociales. De esta forma, bloqueando tiempo diario para ello te sentirás un poco más aliviado o al menos yo me siento así, a mí me funciona muy bien porque tengo tiempo para tomarme la primera semana para ir inspirándome, para decir, ah, esto me ha gustado, esto también me lo apunto, me lo apunto todo en un borrador. Luego paso a un calendario de contenidos inicial, porque la realidad es que siempre tengo un calendario inicial que lo miro y digo, estos temas me gustan. Y ya luego paso a un segundo calendario de contenidos en el que trato de buscarle una vuelta creativa a cada uno de los temas que quiero exponer. Una vez que tengo ese calendario de contenidos final, lo que hago es pasar a un tercer calendario que ya es el calendario editorial. El calendario en el que yo redacto todos los copies de cada una de las publicaciones y sé que la siguiente fase es ponerme a trabajar en las imágenes, los carruseles, los vídeos o eh, el arte que tenga que realizar para crear ese contenido. Por lo tanto, teniendo todo el mes, yo sé que voy a llegar sí o sí. También dejo unos días para revisar mis contenidos porque creo que es importante, porque siempre se me ocurren cosas que tal vez me he olvidado o hay algún error o alguna falta de ortografía o algún problema y lo puedo corregir con tiempo. Por lo tanto, no voy corriendo. Como te decía, Instagram es una red que... Eh, nos demanda mucho tiempo porque tenemos mucho tipo de formatos de contenidos para crear. Tenemos que crear historias, tenemos que crear vídeos, tenemos que crear, eh, trabajar IGTV, trabajar Fit, trabajar mucho. Con el tema de historias, yo lo que hago es también asumirlo como parte de uno de mis eh, de mis responsabilidades. Grabar un vídeo para historias son 15 segundos o un minuto. Yo siempre grabo vídeos de un, un minuto, un minuto y medio y trato de mínimo estar durante los días de lunes a viernes sí o sí dando un consejo. Y también lo tomo como un compromiso para trabajar mi marca y con un, como un compromiso con mi audiencia, con una audiencia que me apoya, que valora, que me da muy, un feedback muy positivo y que sé que está esperando que yo les dé un consejo y que los puedo ayudar y siempre visualizo cuál es mi objetivo qué es lo que yo quiero lograr y me enfoco en pensar si yo quiero lograr esto tengo que hacer un esfuerzo. He grabado vídeos de historias en los que estaba subiendo del piso 0 al piso 5 del de piso donde vivía anteriormente para demostrarte que si realmente estás comprometido con tu marca es posible trabajar instagram de forma profesional grabando historias todos los días. Tienes que solo eh, de esa hora que estás creando contenido decir, bueno, un minuto es para las historias. Y te aseguro que va a ser un minuto. Aunque yo al principio tardaba una hora en grabar una historia porque nunca me gustaba, me equivocaba, no sabía cómo decirlo, lo explicaba mal. Eh, luego con la práctica he ido mejorando y evidentemente ahora las historias las grabo instantáneas. No me lleva más que un minuto. Por eso es importante también que te hagas tiempo para ello, para trabajar las historias, para que dentro de esa hora en la que también estás creando contenido para Facebook, para Instagram, también bloquees tiempo para grabar vídeos si estás trabajando YouTube, para hacer los guiones de tus vídeos de YouTube, para buscar noticias si estás eh, trabajando Facebook y te interesa compartir distintas noticias sobre cuestiones que tengan que ver con tu sector lo mismo en Twitter, para ver qué está pasando, para ver cuáles son los temas de, del día, para ver quiénes están compartiendo información relevante, quiénes te han mencionado, para responder, para estar activo en las redes sociales y realmente sacarle el máximo partido. Así que básicamente lo que quiero recordarte es que se trata de compromiso y de encontrar el método que a ti te funcione. A mí no me ha funcionado centrarme un día a crear contenido, sino que lo hago de forma diaria, así me siento más tranquila, me funciona mejor y aunque a veces siento que el tiempo es cortito, reviso si puedo extenderme media hora más, un, una hora más porque no tengo otras actividades, lo hago y si no puedo, pues no pasa nada porque sé que he cumplido con mi objetivo, una hora diaria para dedicarme a crear contenido. Espero que este vídeo te haya ayudado, que te sirva. Me encantaría que me dejes tu feedback, que me dejes aquí en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, que también me dejes tu duda si, que, si quieres que genere un vídeo respondiendo a la pregunta que tú tengas para hacerme, respondiendo a esa duda que tengas. Me encantaría también que me saludes en otras redes sociales. Me olvidaba, muy importante, en este vídeo que estamos hablando de organización, tengo que decirte que en mi web, en birly.es, puedes encontrar un regalito que es una guía y audio guía, también lo tienes en dos formatos, en las que brindo una estrategia de comunicación digital que es muy importante para trabajar tus redes sociales. ¿Y qué tiene que ver esto con la organización? Pues que esta guía además incluye planificadores, unos planificadores que te vienen genial para crear esos calendarios de los que te hablé con los que yo trabajo, trabajo con mis propios calendarios en los que voy volcando todo la, toda la información y todos eh, los contenidos que voy generando. Así que te recomiendo que te los descargues, no te olvides, lo puedes conseguir en birly.es, ahí tienes el recurso gratuito que seguro que te va a encantar y también me encantaría que me dejes tu feedback y que me cuentes qué te ha parecido. Espero verte por aquí la próxima semana. Me encantaría que te suscribas y que formes parte de mi comunidad en YouTube. Te mando un abrazo enorme y nos vemos.